Cuando hablamos de aspectos específicos, como el que hoy nos ocupa particularmente, que es todo lo relacionado con la inclusión laboral, como también han comentado compañeros de mesa que me han precedido, pues tenemos un artículo 27 que nos dice que es que estas personas tienen derecho a trabajar. Pero fundamentalmente no en cualquier sitio. Tienen derecho a trabajar como nosotros, donde queramos, pero en las alternativas lo más incluidas posibles. Así que ya no se trata, o el enfoque ya no es, vamos a construir una alternativa específica para que estas personas estén con los que tienen su misma condición y entonces, bueno, pues ahí que vayan haciendo algo. La convención nos reta a un reto muy importante y es que, como antes también se ha puesto en una, en una transparencia, es que, lo que a lo que tenemos que tender es a las alternativas más incluidas, más normalizadas, más congregadas, en vez de más segregadas. Y eso nos lo dicen para afrontar el reto que titula, que da origen a, a la sesión de hoy, y es qué marco tenemos que buscar para favorecer ...la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Aquí hay personas que pertenecen a muy distintas organizaciones... ...situaciones vitales, eh, condiciones ya digo, personales, laborales, etcétera. Hay personas que tienen una discapacidad... ...y que vienen aquí como representantes de colectivos de personas con discapacidad... Hay otras personas que son familiares de personas que tienen una limitación y que vienen a veces a hablar en su nombre o a representarlos. También hay profesionales de atención directa, miembros de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones específicas de diferentes tipos de discapacidad, empresarios personal técnico y de apoyo directo, psicólogos, pedagogos, orientadores, terapeutas ocupacionales, hay de todo. Y hay personas que son todo eso y además tienen una condición que es una discapacidad. Cuando nosotros estamos hablando de la búsqueda de un marco favorecedor para fomentar esa inclusión de las personas con discapacidad, estamos hablando de que es necesario poner en marcha a diferentes niveles del sistema. También aquí se comentó esta mañana que tenemos que contemplarlo desde un punto de vista sistémico. Tenemos que poner en marcha diferentes acciones y cada uno de nosotros, dependiendo de quiénes seamos, cuál es nuestra condición personal, nuestra situación laboral, no es lo mismo un psicólogo de calle que una madre que una persona encargada de diseñar políticas o un político encargado de difundirlas y apostar por unas ideas. Pero cada uno de nosotros, al nivel que nos compete fundamentalmente, podemos hacer muchas cosas para eliminar barreras y, e incrementar las oportunidades de participación y de inclusión. Eso también se ha dicho hoy. Ya no se habla de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Además, nos han dado un folleto al respecto, sino que si hablamos también, como dice la Organización Mundial de la Salud, que con independencia de que tengas una condición o una discapacidad, de lo que se trata es de mejorar el funcionamiento y eliminar las barreras, cada uno de nosotros debiera ser capaz de encontrar un hueco en ese sistema, ya sea al nivel más micro, más pequeñito, o al nivel meso, o al nivel más general, más de políticas, más macro, para eliminar las barreras e incrementar las oportunidades. ¿Qué sucede a nivel más macro? Hoy se ha hablado también mucho. Claro, para hacer realidad la inclusión laboral necesitamos de un marco normativo, necesitamos de unas leyes que nos apoyen y también otros compañeros han incidido en esos aspectos y es una... una un tema que ha, genera preocupación y que genera, y es además objeto de interpelaciones, como hoy ha, ha sido, no, eh, lo hemos podido ver. Dentro de lo que es ese marco más macro que está relacionado con las políticas, con los indicadores incluso objetivos que también se han hablado, de índices de desarrollo, de cualquiera de esos, es cierto que podemos hablar de diferentes niveles de desarrollo de políticas. En un nivel, digamos, ...más inicial, hay veces que ni siquiera hay leyes como tal, sino lo que hay es proyectos pequeñitos, a veces los inicia una asociación o de repente se ocurre un proyecto en una facultad o en un departamento de la administración y se ponen en marcha pequeños proyectos, por ejemplo, para ver si las personas con discapacidad pueden desempeñar un trabajo... En tal empresa. En un segundo nivel, un poquito más desarrollado, en vez de hablar ya de proyectos, hablamos de programas. Y aquí existen, y he estado escuchando a lo largo de estos días, eh, ejemplos de programas específicos que se ponen en marcha para personas con discapacidad. El Programa Nacional de Discapacidad, por ejemplo, el mismo nombre lo dice, es una declaración de voluntades y un marco de actuación más estable de lo que sería un proyecto. El nivel de máximo de más desarrollo sería contar con leyes y aquí se ha dicho es que yo no sé si hay una ley que me dice lo de las cuotas o es que yo no sé si la ley atañe a todas las discapacidades las leyes son muy importantes también se ha dicho puede ser solo papel escrito papel mojado pero claro al menos si tienes un sustento o sea un, un apoyo en legal puedes empezar a reclamar que se cumplan ciertas leyes si esas leyes no se estuvieran cumpliendo. A propósito, como en todos los sitios en España tampoco se cumple la cuota de reserva o el cupo. ¿no? Pero dicho esto, las leyes pueden también tener diferentes alcances y dentro de los alcances podemos distinguir leyes en un sentido amplio, como la convención, que sería una ley internacional, hasta las leyes más locales que se hacen a nivel pues, de los ayuntamiento, no sé si se llaman intendencias aquí, que he intentado recordar los nombres. Y bueno, pues por ejemplo, para regular los aparcamientos para personas con discapacidad y poner las multas correspondientes a quien no respete eso. Esos son ejemplos de leyes que tratan de hacer visible o garantizar los derechos de este colectivo. Pero también dependen las leyes, hay algunas que son leyes más generales y, por ejemplo, Todas las leyes de la, eh, en, en las organizaciones de derecho al trabajo, todas las leyes que se ponen en marcha desde la OIT, por ejemplo, normativas, apelan a la población en general. Yo puedo poner en marcha una ley que atañe, que, que, que se refiere específicamente a las personas con discapacidad. En España también la, la, tenía, o sea, la, la, la construimos y sigue estando vigente, que es la, la ley, se denomina ley de bueno, de integración social, de en su momento se llamaba del minusválido, pero la integración social de personas con discapacidad. Es una ley del 82. Y es una ley en la que se establecen muchas cosas para personas con discapacidad. Porque antes no las había Y entonces, bueno, pues se establece que a nivel de educación, pues que es obligatorio integrar a los niños en el aula. Que a nivel de capacitación es obligatorio crear centros ocupacionales para realizar actividades asistenciales, centros especiales de empleo para unir ahí a todas las personas con discapacidad y que desarrollen una actividad productiva. Y así en los diferentes niveles. Se desarrolla también las calificaciones de la minusvalía, etc. Esa es una ley específica. ¿A qué me refiero con específica? Está específicamente centrado en aquellas personas que decimos diferentes, menos capaces, mal Ojo, es bueno, es decir, es mejor tener eso que no tener nada. Pero aún es mejor, si asumimos y nos creemos realmente la convención, plantear leyes generales en las que, por ejemplo, en España, en el año 2003, aparece la que conocemos con el acrónimo de la LIONDAO, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal. Esa ley lo que dice es que lo que hay que hacer es no discriminar, a ninguna persona, por cualquier condición, ni a las mamás porque tienen cargas familiares de los niños, ni a las personas que tengan una condición física porque tengan limitaciones en su movilidad, ni a, las, ni a nadie. Y lo que plantean es, en vez de construir sitios específicos para, hagamos leyes que hagan innecesarias las adaptaciones. Si yo esta puerta, o el acceso a, aquí a esta, a esta sala, pues no hay... No hay barreras, no hay escaleras, son suficientemente anchas, sí. Entonces no tengo que plantearme eliminar esas barreras porque simplemente no las hay. Y será fácil para cualquier persona, para la mamá embarazada, para el abuelillo que va ahí, que necesita un apoyo de una cachava y para las personas que tengan pues, limitaciones sustanciales en su movilidad. Hay muchas leyes y me habéis estado hablando a lo largo de todos estos días para que actúan, pues a los diferentes niveles de lo que serían los servicios humanos, ¿no? A nivel educativo. También hoy he, hablado, he oído muchas iniciativas y cómo se trabaja, por ejemplo, desde la formación profesional no regulada o no reglada. ¿eh? Y también desde el sistema sanitario y también desde los servicios sociales. Pero claro, esto es mucho. Son muchas leyes, muchos ámbitos, muchas áreas. Y hay varias decisiones importantes que tomar. Una primera de ellas es cómo de normalizado quiero que sean estas leyes. Quiero que se legisle para colectivos específicos o prefiero darle un marco, una orientación más que atañe a toda la población con independencia de sus condiciones. Es decir, que plantea que no se debe discriminar a nadie, ni por orientación sexual, ni ideológica, ni por etnia ni por altura, ni por peso, ni por el, lo que decían antes también, de por la apariencia física, ni por ninguna otra condición. Es una pregunta que apela que, y que debe interpelar sobre todo a quienes son los encargados de promover políticas, de desarrollar políticas y de plantear políticas. De nuevo, no quiere decir que no sean necesarias políticas específicas, pero el marco tiene que ser un marco genérico, porque si no, estamos haciendo pequeñitos... Pues apartados para gente específica, con necesidades específicas, que tiene que ser atendida por gente muy específica y que mejor fuera de los contextos ordinarios. Porque sus necesidades son tan distintas a las mías que probablemente yo no sepa ni cómo responder a ellas. Así que, como veis, un primer aspecto importante a nivel del macrosistema y el que todos debiéramos también, cuando estamos reivindicando los derechos de estas personas, debiéramos atender es en qué medida. Las leyes, con independencia de su contenido, de su alcance o de su mayor generalidad o especificidad, están centradas en aspectos relacionados o que acentúan la inclusión o la normalización o están acentuando ciertas cosas específicas para personas específicas con dificultades muy específicas y que serán atendidas lejos de mí, que yo soy de la normalidad, de lo general, de lo que no me pasa nada. Ese es un primer nivel. El segundo nivel es el nivel del mesosistema. Y aquí estamos la gran mayoría, porque la gran mayoría de nosotros no somos políticos. ¿Eh? La gran mayoría de nosotros o somos miembros de asociaciones, o somos empresarios, o miembros de sindicatos, o somos padres, o somos profesores en un centro educativo, o formamos parte de las redes naturales, amigos, etcétera de las personas con discapacidad. También cada uno de nosotros tenemos un papel importante a la hora de lograr la inclusión laboral. Yo en esta transparencia no he querido ser exhaustiva. Por ejemplo, también podríamos poner a los servicios sanitarios, claro que sí, a todos los profesionales de la salud. Eh, salud me refiero más desde el punto de vista físico ahora. Pero digamos que he querido acentuar una parte importante, un grupo, un colectivo importante que está relacionado con esto de la inclusión laboral, que son todos aquellos que están relacionadas con las asociaciones de empresarios, con todo eso que se llama la responsabilidad social de las empresas o responsabilidad social corporativa, con todo eso que la empresa puede hacer o puede dejar de hacer en pro de la inclusión de personas con discapacidad. Y claro, sin olvidar también lo que comentaban, también se comentaba esta mañana, claro, la inclusión laboral no funciona, si por mucho que a un nivel más de sindicatos, organizaciones, cámaras de comercio, por mucho que se empeñen, si no tenemos una empresa, aquí una empresa, ¿eh? Mr. Bicolaje, con personas concienciadas y con compañeros de trabajo que ofrecen apoyo, igual que nos lo ofrecen a cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, esto no funciona. Así que, de nuevo, cada uno, ¿dónde estoy?, yo soy maestra, yo estoy en un centro educativo, vale, pues ¿cómo trabajo yo para fomentar la inclusión? Yo soy familia, vale, ¿cómo hago yo? Y así cada uno de nosotros, todos vamos a encontrar un huequito. A nivel micro es el nivel de la persona. La persona que tiene unas limitaciones sustanciales en el funcionamiento, porque es de ese grupo del que ahora estamos hablando. Y cuando estamos hablando de potenciar la inclusión laboral, tenemos que tener en cuenta que al menos hay tres factores, luego volver a incidir en ellos, que aumentan lo que es la empleabilidad o el potencial de empleo de personas con discapacidad. Un grupo de habilidades son las habilidades relacionadas con elegir, conocerme a mí misma y tener información ocupacional, habilidades para la elección. Otro segundo grupo son las habilidades para obtener un empleo. Uno, tengo que estar capacitado. En todo esto que hemos dicho, la educación formal o la educación no formal, o en, al modo de preparadores laborales que me estén dando una capacitación específica. Así que para obtener un empleo lo primero es una capacitación. No digo un certificado necesariamente, ni que todos tengamos el mismo certificado, porque aquí cada uno tenemos el nuestro. ¿eh? Pero estamos aquí unidos y todos estamos hablando de la inclusión. Pues las personas que tienen una discapacidad, igual, ¿eh? No hay que pedirles más de lo que nos pedimos a todos nosotros y es que seamos diversos. Decía que el segundo aspecto entonces está relacionado con la obtención de un empleo y no solamente requiere la capacitación laboral, sino también que alguien nos enseñe a dónde se busca un empleo. Esto del currículum vitae, esto de hacer una entrevista, esas cosas. Y un tercer aspecto importante a nivel del individuo es saber cómo sostenerte en un empleo una vez que lo tienes. Y eso está relacionado con cosas muy importantes que también se han hablado aquí y he tenido tiempo, o sea, ocasión de hablar sobre ellas en días atrás. Todo lo relacionado con que yo sea hábil socialmente, que tenga una apariencia adecuada, que sepa aguantar el estrés que supone pues, muchas veces trabajar o tener un jefe que no te mole nada, porque claro, también nos pasa, a nosotros también. Así que está relacionado con eso sostenerse en un empleo y... Y, claro, y alguien tiene que encargarse de ofrecer apoyos en esas áreas. Porque hay que tener en cuenta que el colectivo del que nos estamos ocupando en esta sesión de hoy está relacionado con personas que tienen limitaciones sustanciales en el funcionamiento. Y que esas limitaciones repercuten en su vida diaria, porque repercuten en sus habilidades conceptuales, o sea, en su capacidad de pensar, de establecer relaciones causa-efecto, etcétera, También en sus habilidades prácticas, más manipulativas, más de inteligencia concreta y también en todos los aspectos sociales. Así que, en realidad, todos nosotros y desde ese punto de vista tenemos que trabajar por ofrecer apoyos ya sea a nivel fundamentalmente micro o meso o macro para fomentar lo que es una vida satisfactoria o una calidad de vida. En realidad, los apoyos, y cuando hablamos de apoyos, eh, estamos haciendo referencia a cualquier estrategia, a cualquier soporte que puede ser humano, que puede ser técnico, los productos de apoyo que nos han venido comentando hoy del CIAPAC, por ejemplo, serían una, un, un, un tipo de, producto, o sea, de apoyo también, que lo que tienen como su meta final es mejorar el bienestar de la persona. En realidad nos dicen que lo que hacen es mejorar el funcionamiento, el bienestar, la inclusión. Eso es la calidad de vida. Así que los apoyos deben ser apoyos que vayan, que tiendan, no a, a ver si esta persona camina, no, a ver si esta persona está más feliz, más integrada. Así que son de nuevo herramientas que están en aras de un fin más amplio, más extenso, que es mejorar la calidad de vida. Los apoyos pueden ser de muchas, pueden otorgarse a diferentes niveles y deben además otorgarse a diversos niveles. Uno de los problemas que tenemos y yo creo que es bastante universal, es que tendemos a veces a centrarnos en unas áreas y descuidamos las otras. Y los seres humanos somos seres que somos perfiles de áreas vitales en las que en todas ellas necesitamos apoyos. Algunos autores, que ahora no viene a cuento citar, porque además todo el material, lo que he traído, pues lo voy a dejar aquí para que cualquiera lo pueda consultar, pero algunos autores... Se han tomado, digamos, el tiempo de sistematizar las áreas de apoyo y básicamente se aprecia que para cualquiera de nosotros, pero con más razón para las personas que tienen limitaciones sustanciales, existen áreas muy importantes como la vida en el hogar, como cualquiera. ¿eh? Yo, para vivir en el hogar, si tengo una discapacidad, pues a nivel de políticas alguien me tendrá que legislar para que pueda tener un asistente personal. Y si es mi madre la que está en casa, pues me tendrá esa madre que haberme enseñado a hacer la cama y prepararme un desayuno o una comida, porque si no, cuando yo vaya a trabajar en otro sitio y si me tengo que desplazar, ¿qué pasa? Que no como. Y así con cada uno. Y a mí me tendrán que haber preguntado, yo como persona con discapacidad, oye, ¿qué quieres hacer en, en tu vida diaria? Así que a los diferentes niveles del sistema, de nuevo, surgen diferentes necesidades o áreas de apoyo. Y cada uno de nosotros tiene la... ...responsabilidad de ofrecer apoyos a ese nivel al que preferentemente le compete a uno. Áreas vitales como vida en la comunidad, vida en el hogar, realización de actividades sociales... ...prestar atención a temas de salud y seguridad. También en esta población atender a posibles condiciones médicas o posibles problemas psicológicos... ...que también les afectan a ellos... Y el área que hoy nos atañe especialmente, como es el área del empleo. Pues en eso también, de nuevo, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para facilitar la inclusión laboral de una persona con discapacidad? ¿De mi familiar? ¿De mi alumno? ¿De mi pareja? ¿De mi empleado? ¿De mi compañero de sindicato? Porque todos... Tenemos que partir de la evidencia de que necesitamos apoyos y todos nosotros vamos a necesitar apoyos si no es ahora, pues más tarde y si no es más tarde es que no hemos llegado a ser suficientemente mayores para eso. Así que menos suerte que hayamos tenido. Pero cada uno de nosotros tiene que saber que hay áreas vitales en las que todas las personas necesitan experimentar bienestar y que no puede ser solo prestar atención a un área. Yo, vale, empleo. Claro, pero para que una persona tenga éxito en un empleo, para que cualquiera de nosotros tenga éxito en un empleo, tenemos que haber sido capaces de resolver otros problemas. Por ejemplo, saber cómo comunicarnos en un empleo. Saber hacer compañeros y, ojalá, amigos. Saber prestar la atención a horas relevantes para, para llegar a tiempo. Tener conductas adquiridas como la asistencia, la persistencia, la productividad asumir el rol laboral y también el manejo de la comunidad y el manejo del dinero. O sea, que el empleo no es solamente cuestión de que voy, trabajo y me voy, es que es una cosa compleja que como a nadie se nos escapa, requiere entrenamiento en muchas áreas. Y ese entrenamiento, de nuevo, no es solo que ofrezco apoyos para que la persona, pues mira, esté apoyado, sino que ofrezco apoyos porque tengo... ...la vista puesta en algo más lejano, algo más ambicioso... ...que es mejorar la calidad de vida de esa persona. Calidad de vida quiere decir, y se ha utilizado mucho... ...pero digamos que desde un punto de vista técnico... ...lo que quiere decir es que en realidad supone... ...experimentar bienestar en muchas áreas importantes. En el bienestar físico, no tener dolores. ¿Eh? En el bienestar emocional, no tener dolores pero de alma... ...no tener problemas psicológicos no tener depresión, no tener otros procesos psicopatológicos. Pero además quiere decir más cosas, quiere te decir tener derecho al desarrollo personal. Oye, que yo voy aprendiendo, que voy mejorando y que si estoy en una empresa, pues yo espero pues ir progresando, que me promuevan. ¿eh? Y quiere decir también más cosas, quiere decir que yo tengo que tener derecho a decidir a la autodeterminación, a oír a las personas con discapacidad que también hoy se ha estado comentando, ¿eh? y a la inclusión social, y a las relaciones interpersonales. Así que quiere decir muchas cosas el bienestar, el, el la calidad de vida. Y de nuevo cada uno, el marco para saber el grado en que estamos haciendo algo bien, regular o bastante mal, no debe ser yo preguntarme a mí misma, sino preguntar a la persona a quien le proveo de determinados servicios, «Oye, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo te sientes?». ¿Estamos mejorando esto? Porque, hombre, yo espero que si tengo problemas de movilidad y voy a un sitio y me ponen una silla de ruedas, mejora mi movilidad. Pero es que eso no es el fin. El fin es, a ver, esto te ofrece oportunidades de estar más incluido, te ofrece oportunidades para tener un mayor desarrollo personal. Así que, de nuevo, la meta no es que si tú no sabes leer y yo te enseño a leer, tú leas. Claro, hombre, es que eso es, digamos, como para lo que nos pagan. ¿no? en ese sentido. Pero que tenemos que ser más ambiciosos, es ir más allá, es dar una vuelta y saber que la inclusión social, los apoyos, todo eso debe estar en, teniendo como referente esa mejora de las áreas vitales de la persona. Y dos áreas especialmente importantes aquí, como se han vuelto a decir, es el empleo, ¿verdad? el desarrollo personal y el, la, el tener en cuenta los derechos de estas personas. También en calidad de vida podemos encontrarnos a personas que tienen cubiertas las necesidades básicas. La de el bienestar emocional, el bienestar material y el físico. Y tenemos a muchos jóvenes que están en centros, también en España, hay puestos. Está bien el centro, no, no hay goteras y hacen cositas. Y ojo que lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo. Pero tienen satisfechas sus necesidades básicas del bienestar emocional, el bienestar físico y ese bienestar material que te da tener un cobijo. Pero claro, la pregunta no es, jo, qué bien, bueno, o, o la reflexión es, va, estupendo. La pregunta es, ¿cómo puedo dar un paso más allá? Para no solamente estas áreas, vale, las tengo cubiertas, las mantengo, sino además me preocupo de la autodeterminación, desarrollo personal, inclusión social y todas esas otras áreas. Porque ellos como nosotros, quieren lo mismo que cualquiera de nosotros. Y cuando se les pregunta, te van a decir lo mismo. ¿Tú qué quieres? Pues depende. Si es un chaval, pues le gustará escuchar, a... es que no me salen los nombres, de pues eso, cantantes. Si son adolescentes, pues quieren tener novia, quieren tener pareja, pues como nosotros. Y así, en todas las áreas vitales. Entonces, claro, nos preguntan, venga, empleo, empleo, sí, pero empleo, pero mejora todo esto o qué estoy haciendo. Y en esto de qué estoy haciendo y qué mejora, es importante también prestar atención al concepto de calidad de vida laboral, porque no necesariamente, y nosotros lo hemos vivido también, no necesariamente un trabajo nos hace felices, sino que hay que prestar atención a las características de ese tipo de trabajo. Y es muy importante, y de ahí la importancia de profesionales como los preparadores laborales, quienes están trabajando en la adquisición de habilidades, pues eso, más prelaborales y laborales de jóvenes con discapacidad, es muy importante prestar atención al juego que hay entre lo que requiere un trabajo y lo que yo puedo dar, que haya lo que es un ajuste, porque si no, de otro modo, genero insatisfacción. La calidad de vida laboral, al igual que el concepto de calidad de vida, está compuesto por factores objetivos y subjetivos, pero es fundamentalmente un tema de percepción. Eh, que si a mí me pregunta, yo te puedo decir si mi trabajo me hace feliz o infeliz, o me siento agobiado o no, o si tengo bueno, pues suficiente eso bienestar en diferentes en las condiciones, tanto objetivas, por ejemplo, salario, horarios o subjetivas, por ejemplo, el clima que yo creo que tiene esa empresa. Porque, de nuevo, calidad de vida laboral, al igual que calidad de vida, requiere prestar atención a los aspectos más micro o del individuo, preguntándole cómo se siente, qué le gustaría hacer en un trabajo. También requiere prestar mucha atención y analizar las características de una empresa, de un puesto de trabajo y de las tareas que llevan implícitas ese puesto de trabajo a un nivel más concreto o más meso, podríamos decir. Y además requiere tener en cuenta las características de las organizaciones. No todas las organizaciones son iguales, ni son igual, igualmente inclusivas. En España tenemos, como digamos, un catálogo de organizaciones inclusivas, que es una iniciativa también dentro de las que promueven el empleo con apoyo para hacerlas más visibles a esas empresas. ¿no? Y, y hay empresas que sabemos, son más verticales, otras tienen una cultura de trabajo pues más de cada uno a lo suyo, otras... Y es muy importante saber identificar esas cosas porque habrá veces que deberemos sustituir los apoyos naturales de esas empresas u organizaciones por apoyos artificiales de un preparador laboral, de un acompañante a esa empresa con la persona con discapacidad, porque sabemos que de otro modo va a fracasar. Así que atender a todos estos aspectos, que además es estudiado no desde la visión de la discapacidad, sino que, todo esto es estudiado desde las visiones de la, si queréis, la psicología organizacional, el mundo de la empresa, o sea que no tiene nada que ver con colectivos específicos. Lo que nos dicen es que hay tres grupos de factores que están relacionados con que uno experimente un bienestar en su trabajo o calidad de vida laboral. El nivel más cercano está relacionado con las características del trabajo, con las características de las, es decir, la carga de trabajo física, psicológica, la cantidad o calidad, ese tipo de cosas objetivas. Y además de otras condiciones, el horario, las vacaciones, los beneficios que yo pueda tener adicionales. ¿eh? Y con otra cosa importante que es el ajuste que existe entre esas condiciones y mi vida. Si yo soy una persona con una enfermedad física, por ejemplo, tengo que someterme a diálisis... Si en mi empresa no me dan unas horas y un horario flexible para poder hacerme la diálisis, no voy a poder trabajar ahí. Si en una empresa no son sensibles a la noción de que algunas personas tienen que tomar ciertas pastillas que les pueden ocasionar ciertos efectos secundarios como letargia, etc., y no tienen en cuenta eso para programar los horarios, tampoco van a garantizar el éxito. Y eso, como muchas otras condiciones... Si una persona vive por ahí, en no sé dónde, que tiene que agarrar muchísimos medios de transporte, si no somos flexibles a eso, que lo somos con nosotros también, porque vamos a darnos 15 minutos más porque es difícil el medio de transporte. Bueno, si no somos flexibles a eso también, con la población que tiene más dificultades o que viene del medio rural, que tiene otras necesidades, tampoco vamos a garantizar el éxito. Así que los aspectos micros son muy importantes para garantizar ese éxito y satisfacción en un trabajo. No debemos olvidar los aspectos más meso o e intermedios que están relacionados con lo que ya comenté del clima laboral, de la cultura, de un, de un lugar de, de trabajo y además hay que utilizar ese conocimiento del clima y de la cultura para hacer visibles a las empresas que se comprometen en la promoción de los derechos al empleo de una persona con discapacidad. Porque esto es siempre cuestión de equilibrio. Al igual que para ellos, al igual que para nosotros, la calidad de vida lo que requiere es hacer un análisis de si va a haber un equilibrio entre las demandas o lo que un puesto de trabajo te pide y los recursos, tanto tus recursos personales como tus recursos interpersonales o tus redes de apoyo que tengas naturales. No es lo mismo, yo no manejo, yo no manejo. Yo necesito que alguien, si voy a tal sitio, necesito que alguien me lleve. También les puede pasar a ellos. Y esa es entre muchas otras. Yo no sé hablar francés, yo si voy a tal sitio necesito un traductor. Pues también a muchas de estas personas les hace falta un traductor. Y la herramienta clave que cumple los derechos establecidos en la convención, que está centrada en la inclusión, que tiene la particularidad de mmm, pensar en lo general más que en lo particular, y que tiene eso, su meta, es la inclusión de todos, es el empleo con apoyo. El empleo con apoyo se, se ha definido de muchas maneras, pero básicamente consiste en que una persona que tiene una limitación en su funcionamiento o que tiene unas condiciones que le sitúan en una importante desventaja, cuente con un profesional que es un preparador laboral que va al puesto de trabajo donde esa persona entra a trabajar y le proporciona apoyos apoyos para ayudarle a la toma de decisiones, a la adquisición de las competencias básicas para desarrollar ese trabajo y a la adquisición de todas otras aquellas habilidades que llamamos de supervivencia que son las que te ayudan a mantenerte en un trabajo o sea, saber gestionar el estrés, asumir los roles asumir las, pues, las broncas que te echen, etc. Y esas son y esa es la alternativa de empleo con apoyo, la que se pretende impulsar desde en este país y, y, y siguiendo además, ya digo, la tónica de muchas otras iniciativas que también se han estado hablando y hemos estado viendo también en otros países cercanos. Esa es la iniciativa que a, re, asume realmente qué es esto de la, legislar para todos y los derechos de las personas con discapacidad. Algunos de los aspectos más importantes es que, Otorgan el poder, lo del empoderamiento a la persona con discapacidad porque hacen que sea ella la que decida dónde quiere trabajar, se le informa de las condiciones de modo que puedan tomar lo que se dice una decisión informada. Pero además no son prácticas, es un empleo remunerado. Así que no se trata de tenerlos ocupados, no es una ocupación en ese sentido, sino que es un trabajo, es un empleo, ¿eh? tarea remunerada. Se considera que algunas alternativas de paso, como por ejemplo las prácticas en las empresas, son un medio pero deben ser un puente, no deben ser de ninguna de las maneras el destino final. ¿Eh? Así que el destino final, como antes decía, es la igualdad, no el que vayan a otro sitio o se queden ahí almacenados. Y para el, el empleo con apoyo lo más importante es salir del despacho. El, la persona que promociona el empleo con apoyo, los preparadores, etcétera, salen a la comunidad Hablan con los empresarios y como de eso va a hablar Carolina mucho mejor que yo y de estas, todas estas cosas, pues aquí lo voy a, a obviar. Pero de lo que se trata es hablar de tú a tú y decir, tengo una fuerza de trabajo aquí que puede hacer muy bien esto. Y, y estas personas, el apoyo, yo me encargo de proporcionar los, estos apoyos y te garantizo que esta persona va a trabajar igual que cualquier otro. ¿Y por qué igual que cualquier otro? Pues porque tiene derecho. Porque bueno, podemos optar por quitar a las personas que son obesas a las que somos muy bajitas, a las que somos zurdas, que también somos de otra manera, a las que a lo mejor no tenemos muchos estudios, pero claro, y al final con quién nos quedamos. Entonces ellos como nosotros, que necesita una pastilla, pues sí, bueno, y mi madre y yo también necesito pastillas diarias. Y, ¿Y que necesita, sí, y tú, y yo, llevo prótesis, necesito gafas y necesito. Así que de lo que se trata es, si es que lo de la diversidad es la, la norma, no es la excepción. Y la meta tiene que ser garantizar esas transiciones fluidas, de la escuela, de las alternativas formativas a las alternativas laborales incluidas. Y por eso decíamos que es tan importante fomentar lo que al principio hablaba como habilidades de empleabilidad, habilidades relacionadas con elegir, con obtener y con sostenerte en un empleo. Todo esto tiene que ser objeto de evaluación por los profesionales de atención directa que trabajáis en la promoción del empleo de las personas con discapacidad, porque de lo que se trata es de crear perfiles perfiles de aquellas habilidades que sabemos son criterio de éxito en una empresa. Y sabemos que nadie se mantiene en una empresa si no es capaz de mostrar habilidades de asistencia, de persistencia, de productividad de asumir el rol laboral, de trabajar en equipo. Esas habilidades se deben convertir en objetivos de enseñanza y de aprendizaje y deben ser apoyadas en esos esfuerzos que hagan los profesionales por el resto de miembros naturales de la comunidad, también por los padres, también por los amigos, también por todos los que les rodean. Y yo he, entrev... yo he estado hablando con muchos chavales con discapacidad, con muchos trabajadores con discapacidad que estaban en empleo con apoyo o que estaban a punto de estarlos. Y algunos de ellos, pues eso, me dicen que han necesitado al preparador laboral, pero que luego cada vez menos, el preparador laboral no se te queda ahí, ya, para siempre, sino que luego vas eliminando la frecuencia, la intensidad o la duración de ese apoyo. Y muchos chicos pasan de estar en un trabajo con un apoyo de una gran intensidad, de prácticamente toda la jornada laboral con un trabajador, con un trabajador, digo, un preparador laboral, a decir algo así como, estoy trabajando en la gerencia de urbanismo, tengo un nuevo contrato desde hace 11 años, soy auxiliar administrativo. Esto es algo que decía una joven a quien yo entrevisté que tiene síndrome de Down, y trabaja en, ya digo, auxiliar administrativo y tiene 25 años. Eso ha requerido hacer un esfuerzo serio de analizar los puestos de trabajo y analizar lo que antes llamábamos las condiciones objetivas y las condiciones más subjetivas que están relacionadas con un trabajo. Porque tenemos que garantizar en ese análisis el equilibrio entre las demandas y los recursos. Y ese análisis no es un café para todos porque cada uno de nosotros, y ellos también, tienen diferentes habilidades, necesidades, etc. Así que un trabajo rutinario para una persona con una discapacidad puede ser fenomenal y para otra le puede hacer polvo, no puede encontrar algo más aburrido que estar todo el rato haciendo lo mismo. Y como siempre, el referente de nuestros esfuerzos, la persona con discapacidad. A ellos les hemos preguntado, ¿tú qué te hace sentir bien en un trabajo? ¿Qué te hace no sentirte bien en un trabajo? ¿Y qué cosas podríamos hacer para ayudarte a sentirte bien en un trabajo? Cuando se analizan cuáles son las respuestas más frecuentes, aparece que lo que más les agobia es eso, afrontar situaciones estresantes. Lo que más les ayuda es tener esos apoyos no solamente de los preparadores laborales, sino también los apoyos de los compañeros. El, el relacionarse con sus compañeros, las relaciones interpersonales en el puesto de trabajo son un factor que les genera una gran satisfacción. Y de hecho, y no sorprendentemente, encontramos que cuando agrupamos las respuestas, vemos que todo lo que está relacionado con las condiciones objetivas de una tarea, de un trabajo, la carga, los horarios, el salario, y cuando a eso lo unimos con las otras condiciones o características de, del trabajo, pues eso, de su dificultad, en donde se trabaja, etcétera, si hay un buen ajuste, se produce una elevada calidad de vida laboral. Del mismo modo, si no hay ese ajuste, la calidad de vida laboral se ve muy reducida. Hay muchas cosas interesantes que nos comentan las personas con discapacidad. Algunos de ellos nos hablan de la importancia de la supervisión. Todos los, todos los comentarios que aparecen en estas PowerPoint y que encantada voy a dejar aquí para que se pueda manejar, las han dicho trabajadores en empleo con apoyo, trabajadores todos ellos con discapacidad intelectual. Uno de los factores importantes es asumir la supervisión. Como algunos dicen, tienes que saber asumir las críticas buenas y las críticas malas. Pero no cabe duda de que para algunos de ellos es un factor muy estresante. Otro aspecto importante es tener en cuenta las tareas y la carga de trabajo que supone una, de una determinada ocupación. Para muchos de ellos, como para nosotros, el que haya momentos con una excesiva carga de trabajo o el tener que relacionarte con el cliente, o el tener miedo a no hacer las cosas bien, o el que te hayan dado una instrucción y luego otra y luego otra, son factores que les generan mucho estrés. En realidad, como a cualquiera de nosotros, lo que pasa es que ellos tienen más limitaciones en sus capacidades conceptuales, prácticas y sociales para dar respuesta a dichas necesidades. El apoyo de compañeros es también un elemento clave. Para ellos y para nosotros. Y hay empresas en las que los compañeros suponen una gran fuente de apoyos y hay otras empresas donde, esos apoyos, donde estos apoyos pues, son invisibles o no están aparentes. Y hay entonces que incrementar el apoyo del preparador laboral. Muchos de ellos, la autodeterminación y la, y la autonomía, es considerado para muchos de ellos es considerada un valor. Algunos dicen, yo solo lo que pediría es un poquitín de libertad para poder desempeñar bien las tareas. Sin embargo, para otros, yo me siento muy bien en mi tarea porque no tengo a nadie detrás mío que me está diciendo lo que tengo que hacer. Como a nosotros, a algunos nos gusta más ser líderes y a otros más ser seguidores. Es una cuestión también de analizar la personalidad que también hoy se decía de estos jóvenes sin olvidar las condiciones laborales, las objetivas. Algunos dicen, hombre, este dinerito vale, pero si yo tuviera que vivir solo y en esta ciudad no me da para nada. Otros dicen, a mí el horario flexible es algo que me gusta. Y así, es interrogar por las mismas cosas que nos interrogaríamos nosotros, teniendo en cuenta que ellos tienen una discapacidad, pero entienden muy bien qué son todas estas cosas, y lo del sueldo, y lo del contrato, etc. Y también como a nosotros, tienen algunos compañeros que son la mejor fuente de apoyo y dicen, hay que saber, eh, yo eh, algunos compañeros son como hermanos y otros lo que dicen es, yo nunca he tenido conflictos con mis compañeros, pero sí con mi jefe, pues como nosotros. ¿eh? Y también la motivación laboral, hay que entrenar esto de la motivación laboral. Para algunos se ve que están realmente enganchados con su trabajo y dicen que es que ellos van a trabajar si les olvida todo, como también algunos de nosotros. Pero hay algunos a los que van a trabajar y no les gusta nada también tenemos que preguntarlos y asegurarnos de ello. Así pues, y para concluir, si tenemos que hacer, dar respuesta al reto de la inclusión laboral, siguiendo pues, la convención de los derechos de las personas con discapacidad, debemos poner en marcha cada uno de nosotros acciones que garanticen la transición de la escuela al mundo adulto y del trabajo y mundo de la ciudadanía, como cualquiera de nosotros, de las personas con discapacidad. Y deberemos actuar cada uno al nivel que nos atañe, al microsistema, al meso o al macro, para mejorar las condiciones y garantizar el cumplimiento de las directrices de la convención y de los derechos, por tanto, de estas personas a estar incluidas. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Eh, muy interesante la presentación de Cristina, que me vino bárbaro porque es el marco teórico para el caso que yo les voy a contar, que es bueno un caso que llevamos a cabo en Messier Ricolage hace 13 años. Para los que no conocen la empresa, Messier Ricolage Uruguay pertenece al Grupo de Francia. Eh, el primer local lo abrimos en Montevideo Shopping en octubre del 98 en Portones, y el segundo, en el 2002, en Montevideo Shopping. Tenemos 80 colaboradores, 120 proveedores, más de 15.000 artículos y 300.000 visitas al año. Eh, somos una empresa de servicios con un equipo de trabajo comprometido a mejorar la experiencia de los clientes. Ofrecemos gran variedad de productos para la organización, rediseño y decoración del hogar. Y estimulamos la incorporación de acciones de responsabilidad social a las tareas de la empresa. La visión, ser líderes en el concepto de usted mismo, aportando bienestar económico y social a todos nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas. Bueno, ahora les voy a presentar del programa de inserción laboral para jóvenes con discapacidad. Eh, los objetivos principales que, que motivaron a pensar en este proyecto fue generar una historia de trabajo y antecedentes que pudieran ser consultados por otras organizaciones u empresas, que tuvieran esa motivación de, de ofrecer oportunidades de trabajo. Y bueno, el objetivo práctico, el principal, fue cubrir entre el 5 y el 10% de la plantilla con jóvenes con discapacidad intelectual. Que bueno, teniendo en cuenta este, las tareas que se desarrollan en la empresa, identificamos que eh, en aquel momento estábamos preparados para que ingresaran jóvenes con discapacidad intelectual, primero, por lo pronto, que con otro tipo de discapacidades. La premisa, buscar las competencias y habilidades necesarias para el cargo cumplir. Como decía este, Cristina recién, y comentaron hoy en la mañana, es importante tener en claro la descripción del cargo para cubrir y ver qué personas se adecúan y tienen este, las habilidades este, puntuales para llevarlo a cabo con éxito. Nosotros tuvimos en aquel momento un soporte muy importante que fue el Colegio Liceal Liceo Alborada. Ellos este, educan, capacitan, preparan a la gente para, para insertarse en el ámbito laboral y para nosotros, que no tenemos una estructura eh, dentro de la empresa que, que haga ese tipo de soporte, fue muy importante la colaboración de ellos, el, eh, cómo acompañaron a los chicos cuando se integraron a trabajar y cómo fueron llevando adelante y acompañando en ese proceso, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? como decía Cristina recién, primero de repente con un seguimiento más este más cercano y después a medida que va pasando el tiempo y los chicos se van como integrando mejor, este, dejándolos en, o sea, más libres o con más autonomía. Entonces, eh, bueno, Luisa Alborada de eh, ahora no está, no está desarrollando esta tarea, por lo tanto nosotros hemos buscado organizaciones para, para vincularnos, que nos ayuden para seguir adelante con este programa. Entonces ahí es donde nos hemos vinculado con Pronadis, con Procladis, este, para seguir adelante. Entonces, en el 2000, que fue cuando empezamos este programa, ingresaron tres jóvenes trabajando medio horario en el servicio de atención al cliente. Eh, el, el, las tareas puntuales eran la línea de cajas, es embolsando este, los artículos que compran los clientes, asistiendo a las cajeras, llevando de repente algún artículo que un cliente no, al final no compra, lo devuelve a la góndola, y ese tipo de tareas. En el 2013, tenemos seis jóvenes, en jornada completa, tanto en, en el servicio de atención al cliente como en el área de logística. Nosotros eh, compramos, por ejemplo, productos a granel, no sé, tornillos, clavos, y entonces ellos se encargan de ponerlos en blister de a 10, de a 20, que son tareas muy rutinarias que ellos desarrollan perfectamente y, y bueno, justamente eh, teniendo en cuenta la discapacidad intelectual, este perfil, esta tarea... Este, funciona bárbaro para, para estos chicos que, que no se aburren, por ejemplo, de estar tres horas embolsando 10 este, tornillos, este, tornillos, sino que lo hacen con el mismo entusiasmo desde el minuto uno hasta el último. Entonces, bueno, lo importante es descubrir qué tipo de tareas ellos pueden desarrollar sin, de, sin desmotivarse, digamos, sin, este, como hablábamos hoy, con un trabajo que les guste, que les interese, que les haga feliz hacer, no un trabajo que otro de repente no tiene ganas de hacer. Entonces, este, bueno, tenemos los, los seis jóvenes que están trabajando en una jornada completa, 100% integrados, el nivel de desempeño es muy bueno, tenemos una altísima retención, es decir, son jóvenes que no rotan, hoy en día que es muy difícil retener a los jóvenes este, los trabajos, porque bueno trabajan tres meses acá, se van y así no, no parecen comprometerse. Los jóvenes con discapacidad como, como uno de los grandes este, beneficios o, o oportunidades que, que tiene, es esa, que se comprometen mucho bajo su trabajo y que realmente nosotros no tenemos rotación y el balance que hacemos es netamente positivo. En cuanto a, al reconocimiento de clientes y de proveedores, siempre ha sido muy bueno, Dos de cada cinco comentarios son positivos y refieren a este programa. Nunca tuvimos una opinión negativa. El trato es sin diferencias ni discriminación. Están totalmente integrados a la vida cotidiana de la empresa, al personal. De hecho, el, nosotros lo nombramos como que es un programa, pero la gente que trabaja ahí, de pronto empiezan a trabajar y ni siquiera notan que es un programa de inserción laboral para jóvenes con discapacidad, sino que son compañeros de trabajo como cualquier otro. Eh, bueno, con los jóvenes, integración, progreso, retención, con las familias e instituciones, reconocimiento y apoyo. Eh, es muy importante el seguimiento de las familias, del entorno, hablaban hoy de qué importancia tiene el entorno de la persona de discapacidad para apoyar y para estimular que esta persona este, se inserte en el mercado laboral. Eh, cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto, si bien fue muy importante el soporte del Liceo Alborada, también de las familias, porque sobre todo hablábamos de jóvenes con discapacidad intelectual, que muchas veces requieren como un apoyo extra, un acompañamiento diferente. Entonces, bueno, siempre estuvieron muy presentes las familias, hasta el día de hoy, como les decía, con el, eh, al principio de repente más más cerca o más en contacto directo, hoy ya no tanto, si sí implementamos un sistema de cuaderno viajero, entonces ahí se mandaban todas las comunicaciones, si un día no sé había alguna reunión, o si un día había que llegar a una hora diferente por tal motivo, o cómo este, había sido la jornada laboral de esa persona ese día, si había tenido algún inconveniente, si no. Hasta el día de hoy se mantiene que se utiliza el cuaderno viajero para un ida y vuelta con la familia de, del joven. Y, y bueno, y entonces este, eso, me parece que es importante destacar para, para el éxito de un programa de este, de este tipo, sobre todo esas tres patas, eh, el soporte en la integración a la vida laboral de la empresa, la relación con el entorno de ida y vuelta, de apoyo, de, de comunicación y fundamentalmente una descripción del cargo que esté clara y adecuada a las habilidades de la persona que se integra a trabajar. Bueno, acá hay unas fotos de, de tres de los protagonistas de esta historia, que son Maxi, Gustavo y Felipe, que trabajan en el local de Montevideo Shopping y Alejandro, Mauricio y Federico, que trabajan en Portones. Eh, todos ellos, bueno, Felipe hace 13 años que trabaja con nosotros y los demás de 8 años este, en adelante. Como les contaba hoy, no tenemos rotación para estos cargos de trabajo. De hecho, cuando nos juntamos a hablar con, con Álvaro de Pronadis para integrar de repente otras personas, lo primero fue eso, los cargos en realidad primeros están cubiertos y por ahora... No hemos tenido necesidad en estos cargos de incorporar más gente. Por eso, estamos evaluando la posibilidad de incluir personas con otro tipo de discapacidad en otras tareas de la empresa. Eh, bueno, el personal, como les decía hoy, está 100% comprometido con este programa, integrado y orgulloso de formar parte y de pertenecer y dar esta oportunidad. Eh, los logros con otras empresas, varias consultas. Estamos abiertos a informar, a mostrar cómo, cómo hemos llevado este programa adelante, eh, a sacar un poco el, el, el miedo y mostrar que es posible tener un programa exitoso, que, te, que teniendo, como les decía hoy, esas cosas claras eh, y trabajándolas desde el primer día, es más fácil. Y, y bueno, derribar esas barreras para que más empresas y más organizaciones se sumen a, a este tipo de, de proyectos. Y bueno, les traje también para leerles algunos testimonios de Gustavo, por ejemplo, eh, que dice, desde el día que Alborada me llamó hace siete años para tomar un puesto de trabajo en Messier Bricolage, me surgieron dudas y algunos temores propios de un joven que arranca con su primer empleo, pero esos temores se fueron alejando en cuanto conocí a un grupo de profesionales que hasta el día de hoy me dan su mano, hablo de mis compañeros, los de ayer y los de hoy. No me considero un profesional y tampoco lo seré, pero lo que sí he palpado entre momentos buenos y de los otros es que un puesto de trabajo requiere de capacitación y en ese sentido les debo mucho a Messie Bricolage y Alborada. El testimonio de Federico, me gusta la tarea que realizo y que mis jefes confíen en mi capacidad para realizarlas. Me siento muy bien entre mis compañeros, estoy orgulloso de pertenecer a esta firma y cada día trato de superarme para ser mejor. De esta forma puedo honrar a Messi Bricolage, a Luis Alborada, que me dio tanto, y a mi familia. Eh, una cosa importante que, que no comenté antes fue la importancia de que tengan un jefe asignado, un jefe directo, alguien que les marque las tareas a desarrollar, alguien a quienes ellos puedan consultar eh, con facilidad como cualquier persona que necesita saber cuál es su tarea para realizar su trabajo y a quién responde. Esto es fundamental, tener una referencia para, para bueno, saber también en el marco para comportarse dentro del trabajo. Y otra cosa que les puedo contar es que hemos tenido también ascensos. Alejandro, este, que es un chico que trabaja en el área de logística, empezó a, en, en listando tornillos de, de granel y bueno, con el, los años manifestó que él se sentía que, que motivado de hacer otro tipo de tareas, de ayudar a las tareas del depósito, recibiendo proveedores, organizando este, los artículos y bueno, y hace dos años que, que trabaja este, como asistente de depósito y bueno, y él se siente mucho más contento y realizado porque tuvo esa necesidad. Y se le dio el reconocimiento después de, de su buen desempeño. Y nosotros también, porque bueno, él está creciendo este, como persona, como trabajador, y ha demostrado que puede ocuparse de otras tareas, además de las, de las anteriores. Y bueno, Tarje también algunos testimonios de, de otros compañeros. Eh, me parece que está bueno que la empresa integre a personas con discapacidad a las tareas porque da oportunidades a personas a las que se le dificulta conseguir trabajo además de integrarlos a una actividad que, según pude ver, les gusta, los motiva y los hace sentir importantes. Eh, bueno, vuelvo a repetir que, que desde Messier Bricolage estamos a las órdenes para, para consultas, para contarles cómo hemos vivido en estos años este programa, para que vayan y lo vean y pregunten y hablen este, con cualquiera de los colaboradores si alguno tiene intención de, de implementarlo en su organización. Es lo que nos motiva en realidad, generar un antecedente, generar una historia que, que, bueno, que pueda ser consultada para otras empresas que quieran brindar estas oportunidades. Muchas gracias. Dejó mis contactos. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.